¿Sabías que puedes seguir jugando tus juegos favoritos de PlayStation 4 en tu consola PlayStation 5 con soporte de retrocompatibilidad? En este video te vamos a ir a través de diferentes formas para lograrlo. Empecemos con transferencia de datos. Primero, prepara tu consola PlayStation 4 para la transferencia de datos, asegurándote que tienes el software más nuevo e iniciaste sesión con la misma cuenta que planeas usar en tu consola PlayStation 5. Después Conecte tu consola PlayStation 4 a la misma red que tu PlayStation 5. Si transfieres tus datos a través de Wi-Fi, puedes reducir el tiempo de transferencia conectando ambas consolas con un cable Ethernet. Una vez que ambas consolas sean conectadas, sigue las instrucciones en tu consola PlayStation 5. La información comenzará a transferirse, pero tú podrás seguir usando tu consola PlayStation 5 aun cuando este proceso continúa. Hay algunos otros métodos para transferir juegos. Si tienes un PlayStation 4 en disco, simplemente inserta el disco en tu consola PlayStation 5 y este se instalará automáticamente. También puedes jugar títulos de PlayStation 4 instalados previamente en un disco externo, simplemente conectándolo a tu PlayStation 5. Recomendamos este método para así evitar saturar tu nuevo SSD. Si has realizado compras a través de PlayStation Store en el pasado, accede en tu PlayStation 5 usando la misma cuenta y descarga tus juegos ya sea desde la librería de juegos o la PlayStation Store en tu nueva consola. No olvides transferir tus datos de guardado, puedes transferir tus datos de guardado en transferencia de datos. Otra forma de lograrlo es usar el almacenamiento de PlayStation Plus, por favor recuerda que necesitas una cuenta activa de PlayStation Plus para poder usar esta función. Sube toda la información que quieras a la red de PlayStation desde tu consola PlayStation 4 y después descárgala en tu consola PlayStation 5. O si cuentas con una memoria USB, puedes transferir tus datos a esta desde tu PlayStation 4 y copiarla a tu PlayStation 5. Solo debes asegurarte de usar la misma cuenta en ambas consolas. Ahora que tus juegos han sido transferidos a tu consola PlayStation 5 es hora de jugar. Que lo disfrutes. PlayStation.